y siente lo relajante que es. Es la música del agua, alegre y brillante resonando en tus oídos. Ahora, mira el agua del arroyo. Observa con qué facilidad rebota en las piedras grandes y en las pequeñas, sin dejar que nada se anteponga en su camino. Pareciera que el arroyo no tiene preocupación alguna. Ahora, recuéstate en la orilla, sobre la hierba suave y con los ojos cerrados, a escuchar el sonido del arroyo. Puedes sentir que te relajas más y más. ¿Sientes? Como si el arroyo lavara tus preocupaciones con su agua, haciéndote sentir bien internamente. Al terminar, tómate tu tiempo para comenzar a sentir tu cuerpo nuevamente. Abre tus ojos. Tu mente continúa liviana y libre.